En estos últimos tiempos, en que no es posible acudir a la comunión sacramental, acudamos a la comunión espiritual tan practicada entre los santos, haciéndolo en la forma sugerida por San Alonso Rodríguez, venerable padre de la Compañía de Jesús, que vivió de 1531 a 1617. San Alonso Rodríguez aborda la comunión espiritual en su obra ejercicio de perfección y virtudes cristianas, obra reconocida y recomendada por santos de la talla de San Leonardo de Porto Mauricio. Lo hace concretamente en el tomo cuarto de la referida obra, en el Tratado 8, de la Sagrada Comunión y Santo Sacrificio, y dentro de su capítulo 15. Dice así. Punto 1. ¿Qué es comulgar espiritualmente? Comulgar espiritualmente es tener un deseo grande de recibir este santísimo sacramento, conforme a aquellas palabras de Job, quien nos diera que pudiésemos hartarnos de su carne, Job 31. 31. Así como al goloso se le van los ojos tras la golosina, así al siervo de Dios se le han de ir los ojos y el corazón tras este divino manjar, y cuando el sacerdote abre la boca para consumir, ha de abrir en la boca de su ánima, con un deseo grande de recibir aquel divino manjar y estarse saboreando en aquello. De esta manera, Dios satisfará el deseo del corazón con aumento de gracia y de caridad, conforme a aquello que él promete por el profeta, abre bien tu boca, y yo la llenaré, Salmos 80, 11. Punto 2. Para comulgar espiritualmente es menester estar en gracia de Dios. Pero nota aquí el concilio tridentino que para que el deseo de recibir este santísimo sacramento sea comunión espiritual, es menester que nazca de fe viva, informada de la caridad. Quiere decir, que es menester que el que tiene este deseo esté en caridad y gracia de Dios, porque entonces consigue este fruto espiritual, uniéndose más con Cristo. Pero en quien estuviese en pecado mortal, este deseo no sería comunión espiritual porque como no está en gracia no puede recibir el fruto de ella, antes bien, si desease comulgar, estándose en pecado, pecaría mortalmente. De manera, que es menester estar en gracia de Dios, y tener entonces este deseo es comulgar espiritualmente, porque por ese deseo de recibir este santísimo sacramento, participa de los bienes y gracias espirituales que suelen participar los que le reciben sacramentalmente. Punto 3. El que comulga espiritualmente puede recibir mayor gracia que el que comulga sacramentalmente, aunque esté en gracia de Dios. Y aún puede ser que el que comulga espiritualmente reciba mayor gracia que el que comulga sacramentalmente, aunque comulgue en estado de gracia. Porque aunque es verdad que la comunión sacramental de suyo es de mayor provecho y de mayor gracia que la espiritual, porque al fin y al cabo es sacramento y tiene privilegio de dar gracia ex opere operato, lo cual no tiene la comunión espiritual. No obstante, quien con tanta devoción, reverencia y humildad desea recibir este santísimo sacramento, puede ser que reciba con eso mayor gracia, que el que le recibe sacramentalmente no con tanta disposición. Punto 4. Algunos bienes y provechos que hay en la comunión espiritual, que no hay en la sacramental. Y más, hay otra cosa en esta comunión espiritual, que como es secreta, y no la ven los demás. No hay ningún peligro de vanagloria de los circunstantes como le hay en la comunión sacramental, que es pública. Y más, tiene otro privilegio particular que no tiene la sacramental, y es que se puede hacer más veces. Porque la sacramental se hace una vez en la semana, o cuando mucho, una vez cada día, pero la espiritual se puede hacer, no solamente cada día, sino muchas veces al día. Y así tienen muchos esta loable devoción de comulgar espiritualmente, no solo cuando oyen misa sino cada vez que visitan el Santísimo Sacramento, y otras veces. Punto 5. Un buen modo de comulgar espiritualmente. Y es bueno el modo de comulgar espiritualmente que usan algunos siervos de Dios, el cual pondremos aquí para que se pueda aprovechar del quien quisiere. Cuando oís misa o cuando visitáis el Santísimo Sacramento, o cada vez que quisiereis comulgar espiritualmente, despertad vuestro corazón con afectos y deseos de recibir este Santísimo sacramento.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 Y será bueno añadir la antífona, o oh Sacrum Convivium, o oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la gloria futura. Aleluya. Y también sería conveniente añadir el verso, Panem de Chelo, con la oración del Santísimo Sacramento. Les diste pan del cielo. Aleluya. Que contienen si sí toda suerte de espirituales delicias. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que nos dejasteis la memoria de vuestra pasión en este admirable sacramento, dadnos la gracia de que veneremos los misterios sagrados de vuestro cuerpo y sangre, de tal suerte que experimentemos sin cesar en nuestras almas los frutos de vuestra redención. Vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén.